Tirarme panza para arriba en la plaza. ¿Puedo? Oh, no. Desarmo Basta. la pileta ya. ¿Qué ¿Se hago? está? ¿La Va. Pincho. Uh, Dios. Va a estar lindo. ¿Qué hacemos? Por suerte, ¿sabes quién está en comunicación? ¿Quién? Christopher Brito, nuestro amigo. Muy Pobrecito, bien. lo tenemos como loco. Sí, bueno. Él es meteorólogo, así que por ende todas las preguntas e interrogantes que del nos tiempo. hemos planteado hace del tiempo. El hombre del, del tiempo. tiempo, exacto. Una frase nunca antes dicha. Exactamente. Christopher, buen día. ¿Cómo estás? Hola, muy, pero muy buenos días a todos en el estudio y a la gente que nos escucha. Muchas gracias, como siempre, por tener la buena predisposición para ponerme ahí la respuesta a todo esto que me imagino que todos te deben estar preguntando, Christopher. <risa> ¿Hasta cuándo llueve? Sí, la, la, la principal respuesta era cuándo viene el frío y no. ahora preguntan cuándo va a dejar de llover. <risa> pero, Somos che, locos, ¿eh? Son pesados, ¿eh? Y te tienen como loco y bueno, usted tiene esa responsabilidad de contarle a la gente cómo va a estar el clima, si va a ser frío, si cuándo vuelve el calor, no bueno ya, ya está, ya no, ¿no? estábamos quejando sí totalmente, te escuchaba decir recién desarmo la pelopincha yo creo que eh, todo lo que era modo verano eh, ya lo vamos dejando atrás ¿no? Bien. Mm, ya hay que dejándolo atrás eh, las perspectivas al corto plazo es que sigamos estas condiciones de tiempo húmedo tiempo fresco por sobre todo así que nada la, el, el otoño parece que vino para quedarse en la provincia de Tubumón por un buen tiempo, así que eh, tenemos que ya, digamos, guardamos un poquito la ropa de verano, eh, saquemos ya la ropa de otoño, los abrigos, porque ese fresquito viene para un buen tiempo. Bien, viene para quedarse y como la lluvia, Christopher. Así ah, es, parece que la lluvia también viene para quedarse. Si bien durante esta tarde vamos a tener una mejora, eh, que va a comenzar, como dije, desde esta tarde, después del mediodía, durante la siesta, eh, y lo que es mañana sábado, también por la mañana, va a mejorar un poquito el tiempo, va a dejar de llover, digamos, en gran parte de la provincia, y las precipitaciones van a quedar más que nada eh, resignadas hacia lo que es la zona del Pedemonte, ¿no? hacia lo que es la, el pi de la montaña, ahí sí van a seguir, registrándose si precipitaciones, pero en la llanura más que nada vamos a seguir, con cielos nublados y va a haber una mejora del tiempo de ida temporal, ¿no? como para darnos un respiro de, esta, de estas lloviznas pero la idea es que durante la noche del sábado lo que es el día domingo también lo que es el día lunes y por qué no también el día martes por la mañana vamos a seguir teniendo precipitaciones en la provincia de Tucumán en forma de lloviznas, en forma de lluvias algunas esporádicas con algunos mejoramientos temporarios Así que es fácil, hasta el día martes tenemos estas condiciones de cielo nublado, de, cielo, eh, de ambiente fresco y con precipitaciones por sobre todo. Repito, una pequeña ventana de buen tiempo, entre comillas, si lloviznas durante esta tarde y lo que es mañana por la mañana, pero es nada. No, justo que la parrilla, que hago te ahora? Te dije, te dije, no era buena idea. Viste que están todos esperando. Ay, que me diga que, me, por favor, que tengo justo una reunión esta noche de viernes, toda la semana esperando y llega el viernes y con lluvia. Bueno, pero en realidad estamos empezando, Christopher, a encontrarnos con el verdadero otoño, ¿no? Totalmente, estamos empezando a encontrarte con el verdadero otoño el que anhelábamos tener en Tucumán. El que tanto lo esperábamos por ahí, por el tema del dengue también, no esperar este descenso de las temperaturas, eso finalmente se está dando. Si bien no nos acompañen cuando lluvias, pero el ambiente fresco ya lo tenemos, así que, que nada, ahí preparándonos para tener estas condiciones otoñales y, y tenerlas durante bastante tiempo. Bien, bien. Entonces temperaturas acordes sí. al momento que estamos transitando. Hay que eh, extremar los cuidados, hoy también leíamos, ¿no? El, la, sí. la, la dificultad que le trae al dengue, el frío, así que... Ojalá que, que vaya bajando un poquito más la poquito temperatura. Estos días estos entrar, días no que pasaron llovió mucho, sí. Christopher. ¿Se va, ¿Se va a empezar a dar esos fenómenos de mucha lluvia que complica? ¿O va a ser, así como esta semana, por lo menos, lluvias más normales? Mira, justamente hablando de eso, en un grupo de seguidores que tenemos... Eh, en WhatsApp lo, lo conversábamos y, y era curioso porque le, le decía yo el día miércoles disfruten de las últimas, de las, no miento, eh, de las últimas tormentas eh, que fueron para mí las del día las del día miércoles por la noche sí. y lo que fue la madrugada del jueves, las últimas tormentas ¿Por qué? Porque al mediano plazo, digo la próxima semana, eh, corto plazo sería la próxima semana vamos a tener el ingreso de aire eh, un poco más seco, hablando así, uh -huh. eh, un frente importante que va a llegar a la, a, al país va a llevar la humedad que genera justamente las tormentas y el calor bastante al norte, te diría, bastante al norte, y nos alejaría mucho la chance de volver a tener tormentas como las que tuvimos sí. durante el miércoles a la noche y madrugada del jueves. Así que si bien vamos podemos seguir teniendo precipitaciones eh, de forma débil o moderada, yo creo que las tormentas fuertes ya pasaron. Ok, bueno, es una buena noticia, digo, dentro de todo lo que nos pasa. Eh, ayer hablábamos con el Ministro de Obras Públicas y mencionaba esto, de que por ahí algunos, la cota de agua para, para el dique era fenomenal, la lluvia que cayó, pero para el pueblo después era muy complicado, porque de repente las calles se convirtieron en ríos era mucha agua, en muy pocas horas, no llega a drenar nada y nos complica un poco la existencia. Acá estás marcando vos muy bien esto de, claro, tampoco está el fenómeno del calor, no porque el calor hace que también se carguen mucho más las tormentas, ¿no? Exactamente, el calor es el motor principal de las tormentas. Claro. Al no tener calor, al tener poca humedad, como esperamos que sea eh, desde mediados de la próxima semana, eh, la chance de tormentas se aleja bastante y más aún de tener tormentas fuertes, ¿no? Porque las tormentas que tuvimos durante el miércoles se justamente porque la atmósfera estaba cargada con mucha, pero mucha humedad y bueno, cuando se dan esas tormentas llueve y llueve bastante eh, y como yo le decía, creo que en ustedes con la nota anterior eh, el periodo este de lluvias era solamente para acumular agua uh -huh. para enfrentar la sequía que se nos viene que ya la tenemos bastante cerca así que que, que bueno esperar esto, estas precipitaciones que si bien como dije afectaron a varias varias ciudades, a varios pueblos de la provincia eh, con acumulados superiores a los 100 milímetros y que incluso ayudaron a superar el valor normal de lluvias para lo que es un mes de abril, eh, nos sirve para acumular agua y enfrentar la sequía que la tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo? Mm. Bueno, la naturaleza es sabia, ¿no? Sí, sí, eh, se va acomodando, eh, claro. Se va acomodando de a poco y después venimos nosotros. Lo que también tiene que ver con, con lo, lo que hacemos y el daño también que, que ocasionamos. A veces, viste, el tiempo es loco, el tiempo es loco, Christopher. Sí, pobre. Bueno. Eh, en el, che, el tiempo es loco, qué loco todo, viste. Y después nosotros no nos hacemos cargo tampoco de, de la parte que nos toca. Totalmente, eso sí. Ah, eh, mm. Yo creo que estamos. Sí, con Ya está, quedamos la el fin que de sí. semana adentro Sí, lluvias eh, Lluvias, la ¿Sí? última tormenta Dijo Christopher, ya fue ya Por pasó. lo menos por ahora, sí, ya está ¿no? Eso es lo que marca Christopher Y ahora hay que esperar que esto entonces Y a seguirte en las redes Para aquellos que nos escuchan Que también están informándose constantemente con el tiempo En tu red social Así es, en Christopher Brito Me pueden encontrar ahí en Facebook Ponemos siempre el pronóstico Para toda la provincia Alguna explicación, también algún fenómeno eh, o oh, si también en la página que tenemos del Servicio Meteorológico en Tucumán que es smn-tuc eh, donde allí van a encontrar también información meteorológica. Excelente, excelente, Christopher. Nosotros somos unos eternos agradecidos de, de poder tenerte, de poder charlar oh. y que nos informes sobre lo que ocurre en la provincia. Y más eso también, empezar a programar sí. lo que sucede y también entender de qué se trata algunos fenómenos climatológicos que se van dando. Así que, gracias como siempre. Por favor, el agradecido soy yo con ustedes que tengan un buen fin de semana, a pesar de las lluvias, disfruten del fin de semana, y bueno, si hay que hacer cosas eh, en casa, quedarse en casa, por algún arreglito, creo que este tiempo bien ideal. Sí. sí, eso y comer, sí. mira Sí, es lo mejor que nos sale. <risa> Dos cosas bárbaras, y posponer cosas, ¿no? Viste? Sí. No, por la lluvia. No, no, no puedo por la no lluvia. No puedo, no puedo, me quedo, me quedo. Gracias, Gracias Christopher. Abrazo para todos. Bien.